Buenos días y muchas gracias por, por la invitación a participar en este, este evento. Eh, pues eh, yo estoy aquí, pues, como eh, coautor de, de muchos años de, de José María Labea, que es otro participante, eh, y, y más recientemente, pues, en, eh, por invitación de la Fundación Alternativa, hicimos un informe sobre precisamente cuestiones relacionadas con, con la necesidad. De, de estos impuestos energético-ambientales y para la transición a economías descarbonizadas o para la, transición, pues, para la lucha contra el cambio climático y a la vez eh, que, que fuesen contribuyentes a una transición justa. ¿no? y Ese informe fue presentado en el Congreso de los Diputados pues, en octubre, si no me equivoco, por cierto, con la participación de Alicia, que es nuestra compañera también en este panel, eh, en, en, entre los comentaristas que venían del mundo empresarial, pues del, del mundo político y también pues de, de, de ONGs eh, pues sobre este, sobre este estudio en el, en el Congreso. ¿no? Entonces, un poco yo lo que, lo que había pensado hacer en, en unos minutos es, es intentar dar una, una aproximación general a por qué estos impuestos son, son muy necesarios, especialmente ahora, porque... Hablamos de este tipo de, de, de figuras impositivas. Eh, ¿Cuál es la situación española? ¿Cuál es nuestra propuesta? Y quizás dejarle a José María Laveaga pues, entrar un poco más en detalle en los aspectos distributivos, que seguramente serán los de más interés eh, para nuestra audiencia, dado pues, el, el, el tipo de, de jornada. Un poco qué cosas se puedan hacer, en fin. Y, y después, pues, encantados de entrar en, en debate. Bueno, quizás, eh, lo, ¿por qué queremos eh, tener impuestos ambientales? Bueno, en primer lugar, reducir daños, ¿no? Reducir daños eh, ambientales. Eh, y, y poniendo los precios bien de, de, de los productos que usan las empresas o que usamos los, los ciudadanos, eh, pues conseguimos eh, que haya reacciones por parte, eh, por parte de, de, de los consumidores y que, por tanto, que se eh, reduzcan las demandas cuando hay un aumento de los precios por, por, por causas ambientales y que se, se reduzcan los daños ambientales. Esto es un poco el, el, el, el ABC de, de la fiscalidad eh, ambiental. Y quizás de los campos más interesantes es el campo energético. ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, las emisiones energéticas son las que quizás eh, causan pues, eh, mayores eh, problemas ambientales en estos momentos. No solamente cambio climático, sino también eh, muchos problemas de contaminación local pues, en ciudades como Madrid, Barcelona, no solamente estas. Eh, mucha mortalidad eh, asociada pues, a, a estos problemas de contaminación local. De manera que esto es un poco la, la, la clave de introducir estos impuestos. ¿Por qué nos gustan mucho a los economistas estos impuestos? Bueno, pues porque son, son una manera muy elegante, muy fácil de, de, de resolver este problema y, y además son una manera muy barata de resolver este problema. ¿Por qué? Pues porque... Eh, digamos que, que, que lanzas una señal de mercado, eh, los agentes reaccionan a ella sin que necesitemos mucha más mm, información. ¿no? Cuando vamos a otro tipo de regulaciones por parte del sector público o por parte de, de, de, eh, bueno, de las administraciones públicas, muchas veces, eh, si son regulaciones estándar, pues necesitan mucha más información, inspecciones, etc. Eh, estos impuestos no, no, lo, no lo necesitan. Eh, porque pues, ya por, la propia, por el propio funcionamiento lleva a que la gente se adapte ¿no? y, y entonces pues, cuando queremos minimizar costes de las políticas ambientales son un instrumento fundamental. E imaginemos que la política climática no va a ser barata porque bueno, vamos a necesitar eh, hacer un cambio muy radical en nuestras economías. Eh, por supuesto es, va a ser mucho más barata que si no hacemos nada, eh, pero no va a ser barata. ¿no? Entonces lo que queremos es minimizar sus costes para la sociedad porque cuanto menos costes tengamos, eh, pues también menos impactos va a haber sobre distribución de la renta. ¿no? Es decir, no es lo mismo eh, que tengamos 1.000 de coste y que se distribuya de una manera, pues incluso proporcional, que tengamos 10.000, ¿no? eh, porque los efectos pues, pues pueden perjudicar más a los que menos tienen, etcétera. cuanto más grande sea el coste. De manera que esta es una razón muy importante para, para usar este, estos instrumentos. Hay más razones, ¿no? Eh, llevan a un cambio de entorno muy, muy importante eh, para las empresas, para los ciudadanos. Eh, pues, por ejemplo, decisiones sobre, sobre políticas de innovación, sobre estrategias de, de innovación se pueden ver muy facilitadas cuando tenemos impuestos eh, ambientales o impuestos energético-ambientales. Es decir, si yo pues, soy eh, pues, no sé, de, de un laboratorio, de una empresa que está investigando eh, nuevas tecnologías, me voy a ver muy incentivado a hacerlo. Si sí sé que hay unos impuestos elevados y crecientes de las tecnologías eh, sucias, por así decirlo, y, y, y sé que mi tecnología limpia pues, va a tener una acogida muy grande. ¿no? Voy a invertir más en I+D voy a invertir más en innovación. Voy a invertir más en, en tecnologías limpias también. ¿no? Muchas veces pues, eh, pensamos en que pues, para que las renovables eh, sean... Eh, competitivas, necesitamos tener pues, subvenciones públicas importantes o, o que, el, que el coche eléctrico sea competitivo, necesitamos subvencionarlo. Bueno, eh, pues puede ser necesario, a lo mejor, en momentos iniciales del desarrollo de esas eh, tecnologías, pero cuando, eh, cuando ya empiezan a madurar un poco, simplemente cuando, cuando ponemos los precios bien y cuando hacemos que los coches convencionales pues eh, paguen por lo que tienen que pagar, el coche eléctrico ya, ya, ya empieza a ser mucho más competitivo también. Entonces, este, este tipo de impuestos hacen que las inversiones verdes sean muchísimo más, eh, más, más grandes ¿no? y, y ayudan mucho más a, la, a, la, a ese proceso de transición en el que estamos y que, que va a exigir un cambio pues, de, de arriba abajo de nuestro sistema económico en las próximas décadas. ¿no? Eh, y por último, está un punto que quizás es el, de los más interesantes para esta... Para esta por nada, que es la recaudación. Es decir, hasta ahora he estado hablando de efectos eh, incentivo directos o indirectos, que causan estos, estos impuestos energético ambientales y que nos interesan especialmente pues, a los que trabajamos en economía ambiental, eh, en regulación ambiental. Pero hay una parte muy importante que es la recaudación. ¿no? Y, y sobre todo impuestos energéticos son capaces de conseguir una gran recaudación. Entonces, con esta recaudación podemos hacer muchas cosas. ¿no? Eh, eh, hace años, pues eh, José María Lavada y, y yo pues trabajamos en, en, en papers que, que hacían estas cosas. Pues Hablábamos de reformas fiscales verdes que reducían otros impuestos pues para eh, conseguir un doble dividendo, por así decirlo, el dividendo ambiental y un dividendo económico, pues porque conseguíamos más desarrollo económico, pues a lo mejor eh, reduciendo impuestos distorsionantes sobre la actividad económica. Pensemos, pues no sé, una reducción en impuestos del trabajo o una reducción eh, en impuestos sobre las empresas que así pueden generar más empleo y, y, y llevan pues a un, a un mayor crecimiento económico eh, idealmente verde. ¿no? Bueno, eh, Hoy en día, quizás este tipo de, de reformas verdes está un poco más en desuso, eh, porque, mm, por lo que decía María antes, ¿no? estos impuestos a veces eh, pues tienen unos efectos distributivos muy importantes, negativos, y esto hace que sea interesante eh, compensar estos efectos negativos eh, que tienen, pues a lo mejor dando parte de la recaudación a los que sufren más, que muchas veces son eh, precisamente la gente que tiene menos, menos rentas. ¿no? Aquí me gustaría mm, avanzar que no todos los impuestos energético-ambientales son iguales. Yo creo que José María, la verdad, después va a entrar un poco más en detalle en esto. No es lo mismo si hacemos un impuesto sobre la electricidad eh, elevando los precios de la electricidad por causas ambientales. Imaginémonos que eh, pues, metemos una corrección ambiental en el caso de la electricidad con impuestos o bien con el mercado europeo de comercio de emisiones y esto lleva a un aumento del precio de la electricidad, esto es muy regresivo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo consume electricidad, es una parte que es mucho más importante en la gente que tiene menos niveles de renta, y, y por tanto es muy preocupante. Cuando hablamos, pues, por ejemplo, de impuestos sobre los carburantes, eh, las preocupaciones distributivas son menores, porque la gente que tiene pues, vehículos más potentes o que tiene más vehículos, generalmente, tiene también un mayor nivel de renta, por tanto, estos impuestos son ligeramente regresivos o tienen más a la proporcionalidad. ¿no? Bueno, por tanto, no, no, no hagamos esta generalización de que impuesto ambiental es siempre regresivo o igual de regresivo, no necesariamente. ¿no? Eh, bueno, Muchas de las aplicaciones de las propuestas recientes, por ejemplo, la, la propuesta eh, de, de un montón de economistas americanos hace unos meses de, del Tax and Dividend, de crear un impuesto de carbono muy potente en Estados Unidos, cuya recaudación sea íntegramente devuelta a las familias americanas. Bueno, pues van por ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si haces una, un paquete en el que recaudas un montón y devuelves después per cápita, ya va a tener unos efectos distributivos positivos, porque va a devolver en términos proporcionales más a los que menos tienen. Eh, nosotros hacemos eh, cosas similares en ese documento de la Fundación Alternativas de las que después hablará eh, José María Lavea. Bueno, ¿Cuál es la situación española en este ámbito? Pues es eh, una situación muy anómala. España es un país que, que no ha hecho claramente los deberes, está en una situación pues, eh, pues bastante lamentable en este, en, este, en este ámbito porque tenemos una fiscalidad energética ambiental muy por debajo de la media europea. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una muy baja imposición de los carburantes de automoción. Entonces, esto ha tenido pues, unas consecuencias pues, muy negativas eh, de redirigir a un parque automovilístico hacia una dieselización, un parque obsoleto eh, que está generando muchos problemas ambientales en las ciudades y además a una evolución de las emisiones eh, españolas de CO2 pues, bastante negativa también, ¿no? Pues porque no hay eh, en un sector tan clave como el transporte, por cierto, el principal emisor de gases de efecto invernadero en España también, pues no ha habido una corrección adecuada y, y esto pues, pues hace que, que, que las emisiones sean muy procíclicas, que, que, que no haya pues, un cambio de flota, que, y es algo que ha pasado pues, con gobiernos sucesivos y con gobiernos de distinto color. Es decir, no es una cuestión de, de, de un gobierno que sea más insensible a temas ambientales, sino que se viene repitiendo desde principios de los años 90 y, además, yo creo que con, con, con muy poco sustento económico. Eh, nosotros hemos participado en comisiones de, de distintos eh, gobiernos sobre este asunto y eh, el propio José María Laverga fue director general del Instituto de Estudios Fiscales eh, en, durante unos años, eh, uno de estos gobiernos y, bueno, bueno yo creo que ha habido eh, eh, siempre dificultades para conseguir hacer avanzar este tipo de, de figuras, yo creo que por, por, por miedo a que haya problemas económicos, eh, por, por miedo a esta cuestión de la, de la equidad y España, de hecho, fijaos que fue uno de los países que estuvo mm, limitando el uso de la fiscalidad energética y ecológica a nivel europeo. Tenemos un mercado europeo de comercio y emisiones y no un impuesto de carbono europeo, como quería la Comisión a principios de los años 90. Pues, entre otros, porque España estuvo bloqueando este asunto y eh, en los años 90, administraciones socialistas entonces... Eh, y que pues, impidieron, por, por la necesidad de unanimidad, que, que saliese eso adelante. No solo fue España, había otros países también, pero particularmente España y el Reino Unido jugaron un papel muy importante en bloquear esto. ¿no? Eh, yo creo que, eh, por tanto, hay una serie de prioridades. Eh, Alicia conoce bien un informe que, que, que, que ellos fomentaron desde, desde Greenpeace y junto con otras organizaciones eh, ecologistas, donde se hablaba de muchos posibles impuestos ambientales para España, que se, se van mucho más allá de la, de la fiscalidad energética y pueden ir a las aguas, a los residuos, en fin. Pero yo creo que si hay una prioridad en España es el ámbito del transporte y nuestro informe incidía mucho en esto, ¿no? en el transporte. Y lo que defendíamos era básicamente a corto plazo eh, introducir una subida considerable en el diésel de automoción, equipararlo a la gasolina, y después iniciar un, un fenómeno conjunto de incremento a los niveles medios europeos, tanto de diésel como de gasolina. ¿no? Esta era un poco nuestra propuesta central y en la que yo creo que José María Lavega va a centrar un poco seguramente eh, los análisis distributivos. ¿no? Eh, esto nos permitiría conseguir una recaudación muy considerable y yo creo que, y nos permitía, y voy avanzando cosas, eh, pues mmm, minimizar los efectos distributivos negativos e incluso atacar la pobreza en España. Es decir, si dedicábamos una parte um, a esa gente que, que se encuentra por debajo de los umbrales de pobreza, sin dedicar una gran parte de la recaudación extra que obtendríamos, podríamos atajar a la vez parte de ese problema. Con lo cual yo creo que es un paquete pues, muy interesante y sobre todo es un paquete... Eh, que yo creo que, que es distributivamente muy atractivo. ¿Por qué? No solamente por esto que acabo de decir del uso de la recaudación, que lógicamente pues, puede mitigar muchos de esos problemas e incluso resolver problemas distributivos, sino porque es la gente con menos recursos la que más eh, afectada se ve por los problemas ambientales. Entonces, eh, un, un parque automovilístico eh, obsoleto, eh, fósil, eh, que contamina las ciudades va a perjudicar más a los que menos tienen. Cuando resolvemos el problema ambiental y ganamos en calidad ambiental, estamos ya por esa vía resolviendo parte de, de, de una distribución muy mala de daños ambientales. Y por otro lado, si resolvemos el problema que las políticas ambientales causan sobre los que menos tienen, pues tenemos un doble beneficio, ¿no? y, y yo creo que voy a acabar aquí ya haciendo una breve, una breve reflexión con, con el COVID, ¿no? Eh, el COVID precisamente lo que estamos viendo es, por un lado, también eh, está eh, perjudicando a los que a los que menos tienen eh, y, y, y, y los paquetes de reactivación eh, deben considerar esto y los, las políticas que nosotros pre-COVID considerábamos prioritarias en España, pues seguramente lo sean mucho más ahora. ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Eh, si tenemos una caída de los precios del petróleo y de los combustibles fósiles tan importante como la que hemos visto en los últimos meses y no corregimos esto, podemos eh, no solamente no mejorar ambientalmente, sino perjudicar y poner en riesgo nuestra transición a una economía descarbonizada. Por tanto, estos instrumentos son más necesarios todavía. Seguramente tengamos que usarlos de una forma más estratégica pues para evitar que se derrumbe de, de, de las gasolinas, de los, de, del diésel, pues haga que la gente use más el vehículo privado, no cambie eh, los vehículos a, a tecnologías eh, nuevas, eh, eléctricas, híbridas o incluso combustión, pero mucho mejores. Y, y, y además, bueno, pues digamos que con nuestros paquetes podemos también mitigar esa eh, pobreza extra que hemos visto pues, con, con estos fenómenos de, de, de, de COVID. ¿no? Quizás una reflexión más. Eh, no solamente tenemos por qué dar dinero de vuelta a, a ciertos eh, grupos de la población, sino también pensar a lo mejor en paquetes de devolución de la recaudación mejorando el stock. De, de, de esas familias que menos tienen. Stock de eficiencia en, mejor, en mejores casas en términos de eficiencia energética. Stock de vehículos. ¿no? Muchas veces se dice, bueno, yo tengo un diésel obsoleto porque no puedo comprar uno nuevo. ¿Por qué no redirigimos precisamente parte de esta recaudación a un, un cambio de la, de, de la flota de vehículos que no beneficie a los más ricos? ¿no? Porque fijémonos que las ayudas de los vehículos eléctricos, esto lo veíamos eh, también José María Laveaga y y yo, en alguno de nuestros trabajos, están eh, beneficiando precisamente a los que más tienen. Y con esto lo dejo aquí, María. Muchas gracias. Pues, eh, José María, ¿puedes continuar? Sí, eh, gracias. Gracias por, por invitarnos, por invitarme. Eh, eh, la, la verdad es que, Xavier eh, lo ha dicho casi todo. Así que me queda relativamente poca cosa que decir. Eh, voy a, no, no voy a compartir un, un fichero, no vaya a ser que, que, que pase algo, porque como no lo he probado, pero eh, si, si, si queréis os lo mando. Yo voy a empezar por decir dos cosas. La primera cosa es eh, que, que si miramos la evolución de los tipos impositivos de los impuestos... A... Me voy a centrar... En el transporte, pero voy a decir algunas cosas más de otros, de otros impuestos. Pero centrándome en el transporte, si miramos la evolución de los tipos impositivos del impuesto a los hidrocarburos, eh, eh, separadamente o conjuntamente en los últimos 10 eh, años, los tipos impositivos en términos reales han caído. Si miramos la recaudación media por vehículos de los impuestos sobre el transporte en España, eh, eh, la recaudación media por vehículo ha caído muy intensamente en estos últimos 10 años. Hay algunas cosas de las que eh, Javier ha hablado al final que eh, están detrás, pero no solo eso. Eh, algunas cosas que están detrás es... Si eh, tengo un impuesto sobre el diésel o la gasolina y eh, en la flota va cambiando y algunos de los eh, um, vehículos que entran eh, en la nueva flota eh, no pagan ese impuesto, pues no recaudamos. ¿Quiere decir que esos eh, coches no contaminan? Bueno, quiere decir que no contaminan, es cierto pero a lo mejor eh, congestionan y, y, y, y no estamos ganando mucha cosa para una flota predeterminada como la que tenemos, y Javier decía, muy dieselizada. Bueno, esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es que en términos de fiscalidad medioambiental del transporte, hablemos de diésel y gasolina. ¿eh? Eh, eh, estamos muy lejos de de lo que han hecho otros países europeos. Otros países europeos con los que nosotros nos queremos comparar, ¿no? Ya estamos mal si nos comparamos con la media, pero estamos muy mal si nos comparamos con los... Antes iba a decir los cuatro grandes, ahora voy a decir los tres grandes, dado que ya no tenemos dentro al, al Reino Unido. Y, y estamos mal por razones históricas de las que se había hablado y que yo no voy a repetir. Bien... Eh, la otra cuestión es las políticas. Eh, eh, las políticas, cuando a la gente le dices, ¿quiere usted un impuesto? Eh, o ¿qué, ¿Qué medida quiere usted? Pues la gente, entre un impuesto y una subvención, elige la subvención. Cuando nosotros calculamos cuáles son los efectos de un impuesto y una subvención, pues a lo mejor son nefastos, porque ya lo apuntaba a Xavier. Eh, eh, eh, Subvencionar. En los últimos años nos hemos gastado 1.273 millones en paquetes de subvención a coches no contaminantes. Y mi pregunta es ¿quién los ha comprado? Y mi respuesta es muy clara porque ya, los he, ya he mirado los datos. El 60% empresas. El 60% de los coches los han comprado empresas. Y que yo sepa, los eh, obreros de las empresas no usan esos coches, en general. Entonces, eh, nos queda muy poco espacio para, para esto. Pero es que el otro 40% que los han comprado individuos, los han comprado los individuos pobres, pues entonces hemos hecho una transferencia de, de pobres a ricos. En los últimos cinco años, 1.273 millones de euros. Bien. Entonces, ¿por qué eh, eh, nosotros estamos más de acuerdo con aquello con lo que en general no está de acuerdo aquella gente a la que le preguntas y no tenemos más que irnos a Francia para ver el, el movimiento este de chalecos amarillos? Eh, a lo mejor porque no lo vendemos bien o a lo mejor porque no lo utilizamos bien eh, una vez que eh, lo ponemos en marcha. Y hablo del, del impuesto, ¿no? El, car, el famoso carbon tax, en donde hay prácticamente unanimidad a nivel mundial de que es la señal que debemos utilizar. ¿Y, y por qué? Bueno, porque eh, va a ser generalizado y lo va a pagar todo el mundo. Y si nos vamos a los datos de España, eh, eh, si nosotros igualáramos eh, en los impuestos de gasolina y diésel, pues nos saldría que eh, el impuesto es casi proporcional. La, las decilas de renta de los más pobres pagan menos, y donde se paga más en las, son en las decilas de renta centrales, lo que decimos la clase media, y es cierto, las decilas de renta de los más ricos también pagan menos. Es como si tuviéramos una campana invertida, pero casi proporcional en media... Y, por tanto, hemos de corregir algunas cuestiones. ¿Cómo se corrigen? Pues con lo, aquello que recaudas, diseñas algo para devolverlo de forma que gane quien tú crees que debe ganar, que en este caso son eh, eh, los más pobres. Bueno, pues en este caso, diésel, gasolina, en media tenemos un impuesto que es casi proporcional, pero que requiere alguna compensación a decilas más pobres para que esto, digamos, sea incluso regrese, eh, progresivo. Y entonces, ¿qué debemos hacer como eh, diseño para que esto suceda así? Eh, Xavier ya hablaba de, bueno, podemos decir, ¿eh? recaudamos tanto, vamos a devolverlo todo, como sabemos cuántas personas hay, dividimos por el número de, de personas la recaudación y se lo damos. Pero esto es, no es más que. Una de las posibilidades, porque a lo mejor queremos hacerlo a la vez con otro objetivo, que es vamos a reducir la pobreza de aquellos que ya eh, eh, eh, son pobres y que no pueden acceder y que están pagando porque tienen un coche, además, que es contaminante y no lo pueden sustituir. Pues bueno, identifiquemos a esos individuos, identifiquemos en qué parte de la distribución está, en los 10%. En el 10% más pobre, o en el 25% más pobre, o en el eh, eh, 47% más pobre. Y a estos son los que eh, dedicamos este paquete de compensación de aquella cantidad que sea necesaria para alcanzar el objetivo que queremos. ¿Qué objetivo queremos? Pongámoslo, a eso se tienen que dedicar los políticos. ¿De reducción de la pobreza un 15%? ¿O de compensación en términos de renta de un 10%? Pongamos ese objetivo. Dado ese objetivo, nosotros sabemos a quién debemos dedicar estas compensaciones. Bueno, nosotros hemos hecho este ejercicio para, como decía Xavier, la, la, la, simplemente igualar los impuestos de la gasolina y el diésel con, el incremento, con un incremento necesario para conseguir mantener las emisiones de CO2 a nivel de 2018, eh, eh, nos daba una recaudación global de 2.820 millones de euros. Ahora, ¿cómo repartimos esa recaudación global? Pues hicimos varios ejercicios. Repartámoslo como una transferencia de suma fija entre las tres decilas más pobres. Repartámoslo como una transferencia de suma fija entre las cinco decilas más pobres. O repartámoslo... Para aquellos hogares que estén por debajo de la línea de pobreza, entre eh, eh, todos los hogares de la distribución, como transferencia de suma fija, como transferencia inversamente a la renta que tienen. Es decir, dando más a quienes menos renta tienen. Y esto tiene un coste. Y eh, eh, el coste que tiene, en términos del ejercicio que nosotros hemos hecho, es que... Eh, Incluso en el caso en que seamos más generosos, nos quedan ingresos de solo hacer esa medida, nos quedan ingresos para hacer otras posibles políticas. Por tanto, eh, una, conseguimos objetivos con un impuesto que digo que en media es proporcional, pero que requiere cierta distribución, conseguimos objetivos... Y encima tenemos más ingresos para poder hacer otras políticas. Políticas algunas que ya las ha apuntado, que las ha apuntado Xavier. Porque a lo mejor eh, alguien en la primera decila de renta tiene que ir con un coche muy contaminante y a partir de dentro de un poco tiempo no puede entrar a la gran ciudad a trabajar. Y por tanto podemos compensar también en términos de esto. Eh, todo esto hace que para un impuesto ligeramente regresivo, casi proporcional, convirtamos un impuesto para las tres o cinco primeras decilas en un impuesto progresivo y no nos gastamos todo lo que tenemos. Hicimos ejercicios de eh, otro tipo. Eh, por ejemplo, voy a simplemente a señalar uno. Eh, el impuesto sobre la electricidad es altamente regresivo. Y las reformas que se han hecho últimamente lo han hecho todavía mucho más regresivo. Y en el impuesto sobre la electricidad, aparentemente, eh, eh, eh, eh, na nadie ha hablado de algunas cosas que se podían hacer eh, rediseñando cómo se, cómo, se, cómo se factura para poder hacer un impuesto mucho menos regresivo. Y seguramente nadie habla de esto porque esto tiene una, un, unas implicaciones que van mucho más allá de los ejercicios que nosotros hacemos. Voy a recordarlo. Nosotros nos centramos única y exclusivamente en hogares. Y para nada hacemos ejercicios en donde hablamos de qué pasaría con las empresas. Eh, eh, se había dicho algunas cosas, algunas políticas compensatorias, eh, eh, incentivos a innovación, en fin, ha dicho algunas cosas, pero yo en esto no voy a entrar porque nos centramos única y exclusivamente en hogares. Entonces, sabemos, eh, tenemos claros cuáles son algunas eh, formas de reducir el precio de la electricidad para los hogares más pobres o establecer políticas compensatorias para que este impuesto sea mucho menos regresivo. Y hablamos de otro, de, de, de otro impuesto en el que tampoco ah, ah, ah, quiero entrar mucho, pero que es para que veamos de forma clara que hay algunos que pueden afectar muy negativamente a determinadas partes de la distribución de renta y otros no. Y hablamos del impuesto a la aviación. Y en ese impuesto, cuando uno mira las decilas más bajas de renta, eh, eh, eh, la participación en el mercado de esas decilas es mucho menos intensa que la participación en el mercado de las decilas más altas. Es decir viajan mucho menos en avión y viajan mucho menos en determinados viajes de avión. Y por tanto, eh, eh, cuando eh, calculas la regresividad o progresividad de, de, de estas imposiciones indirectas, pues el perfil es muy diferente de lo que sucede con la electricidad en donde todos estamos pagando y además eh, básicamente a, a, al, mismo, al mismo precio dado como es el recibo. Luego, hay espacio para hacer cosas diferentes en diferentes impuestos y hay espacio para, eh, si se tienen claros los objetivos, diseñar los mecanismos adecuados para cumplir los objetivos de dos tipos. Objetivo número uno, que nunca lo hemos tenido muy claro, eh, eh, eh, Sabía ya lo apuntaba de, de, de mejora del medio ambiente o reducción de emisiones objetivo número dos pues de lo que ahora tanto se dice de no dejar a nadie atrás y por tanto eh, si estos impuestos afectan de una forma más intensa a determinados sectores de la población que son los que menos tienen pues diseñar los mecanismos adecuados para que la compensación eh, mejore vamos a decirlo así, su bienestar. Y no voy a decir nada más de momento. Gracias. Pues Muchas gracias, José María. Alicia, es tu turno. Bueno, pues muchas, muchas gracias por invitarnos. Eh, voy a, porque estoy aquí trasteando, eh, voy, a, voy a poner una, una presentación... Eh, para dar una mirada más amplia y más desde el punto de vista de, de Greenpeace, de lo que puede significar o la importancia que creemos que tiene también desde los que estamos luchando por, por un medio ambiente mejor el tema de la, de la fiscalidad. Eh, también centrándolo en la oportunidad. Eh, que, que nos ofrece esta nueva esta situación a la que nos hemos visto empujados ¿no? con, con, el, con el COVID y, y con la oportunidad que presenta la reconstrucción eh, económica y social de la que ahora todo el mundo, todo el mundo está hablando y que, puede, y que puede ser el momento o el camino ahora para, para impulsar esa reconstrucción Hacia un, hacia un sistema mucho más, más justo y, y más verde. Si alguien tenía dudas, el planeta sí. El COVID-19 nos ha recordado que estamos rompiendo el equilibrio que nos protege Nos quedamos sin vacuna natural. Estamos ante la sexta extinción masiva de especies con una pérdida de diversidad sin precedentes. Nuestros hijos posiblemente vivan temperaturas saharianas. Nos hemos creído depredadores invencibles, pero no lo somos. Nuestro sistema hace aguas, así de sencillo. Este modelo no está funcionando. Por eso, ahora que hemos parado máquinas, podemos generar algo. nuevo. Reinventa. Reinventa. Reinventa. Reinventa. Algo con sentido y futuro. Porque no necesitamos más energías contaminantes, pero sí menos enfermedades pulmonares, menos cánceres, menos dolor. Podemos vivir sin plástico, pero no sin agua y aire limpios. Vido paisajes sin boina de humo y océanos sin mierda. Limpios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a consumir menos, pero mejor? Porque esta pandemia nos ha pedido decidir. No hace falta un cambio, una transición justa y transparente, que no deje a nadie atrás. Queremos que con nuestro dinero no se financie ni rescate a ninguna empresa contaminante. Sino a las sostenibles, a las que piensan en un futuro común. Queremos una España rural viva, alimentos sanos y sostenibles. Y ciudades visibles que no sean ingentes, generadores de residuos. Este país no es solo el Linux Es un regalo lleno de vida, vulnerable. Y en este momento decisivo, exigimos sensatez. Queremos, podemos. Hay poco tiempo, pero hay tiempo. Y es ahora. Pasa esta y pasa... O sea, porque la tienes que manejar tú, ¿no? Sí. ¿La siguiente? Bueno, aquí. Pues nada, empezamos de nuevo y disculpar. Eh, recogiendo el, el mensaje de este vídeo, que ya os digo que lo presentamos el Día del Medio Ambiente, en, en este, además en este estado en el que estamos eh, con la crisis sanitaria, la crisis provocada por, por la covid 19, y en este periodo en el que parece que puede haber una, una oportunidad para reconstruir económicamente y, y, soci y socialmente nuestro país, y que está ahora debatiéndose también en el, en el Congreso, ¿no? el cómo abordar esta reconstrucción. Para nosotros es, es muy importante el que se transforme el sistema y que se transforme además eh, con una clave justa y, y verde. ¿no? Eh, la crisis, esta crisis sanitaria se ha, se ha, ido, se ha, ha venido a unirse o quizá también es parte de esta crisis sistémica en la que, en la que vivimos con nuestro modelo actual, pero se ha, se, ha, se ha ido a unir a dos grandes desafíos de este siglo, ¿no? que era la crisis ecológica en la que estamos inmersos y, y la creciente, o cada vez más creciente, desigualdad social. Eh, los datos de la desigualdad en este foro creo que los conocéis mejor que nadie. Datos vuestros son que en, mil, en, mil, en 2018 alrededor de 12,2 millones de personas, el 26,1% de la población se encontraba en, en riesgo de pobreza y exclusión social. Hay una... Hay una, una desigualdad social que además viene acompañada con una crisis ecológica que lo que nos está reflejando son los límites de este sistema. Para nosotros desde Greenpeace y por, por encuadrar más los dos temas que nos preocupan es la crisis de biodiversidad con una tasa de extinción de especies entre 100 y 1.100 veces superior a la que se considera natural. Eh, los últimos informes científicos el año pasado ya nos dijeron eh, que más de un millón de especies están al borde de la extinción. Esta ha sido una, una cifra sin precedentes. Eh, las, digamos que las causas de toda esta pérdida de, de biodiversidad son claras. El consumo de recursos ilimitado, los cambios de, de usos del suelo, eh, la contaminación afectan a esta biodiversidad. La biodiversidad a la vez nos protege y nos protege en esta crisis eh, sanitaria ha quedado muy clara, ¿no? Los, ya lo decía Francisco Valladares en el vídeo, ¿no? estamos acabando con las vacunas naturales, que, son, que es el planeta. Otro de los grandes ejes de la crisis ecológica es la emergencia climática. Antes de que ocurriera eh, la crisis eh, sanitaria, eh, la emergencia el, el año pasado creo que fue el, el año del despertar de esta emergencia climática con miles de movilizaciones por todo el mundo reclamando, reclamando so, eh, soluciones. El IPCC nos advierte que, que no podemos superar el, el aumento de temperaturas del grado y medio. Cada vez que aumentemos esto las, que, las consecuencias serán más devastadoras. Y en este contexto España es uno de los países más vulnerables al cambio climático del continente europeo, ¿no? con grandes impactos sociales, económicos y, y, y ambientales, por supuesto. Me... Siguiente. Gracias. Eh, en, este, en este sentido y teniendo en cuenta la necesidad de transformar el sistema, de darle la vuelta pues ya darle la vuelta a la energía, tal y como, como hemos visto en las exposiciones anteriores, darle la vuelta al transporte, a, a, a las viviendas, a la eficiencia, darle la vuelta a muchas cosas, desde Greenpeace, por si, por si os interesa y demás, podéis citar en el enlace. Hemos, eh, hemos propuesto a esta comisión y en este, en este debate que está ocurriendo ahora de la, de la reconstrucción, pues más de, más de 100 medidas dirigidas a todos estos sectores que creemos primordiales para atajar eh, los problemas de, para afrontar esta crisis ecológica. Y ya centrándome eh, en uno de los, que, de, los, de los que estamos tratando en el debate, eh, uno de los aspectos clave que creemos eh, para, para que estas propuestas transformadoras tengan, tengan lugar es la, la fiscalidad. La siguiente. Sí, gracias. Eh, nosotros, eh, en, un, en un amplio, en un, digamos, en, desde un punto de vista más, más global, no solo el, el energético, eh, sí que abogamos por una fiscalidad justa y verde. Pero necesitamos una, una, una reforma fiscal, de alguna manera, eh, que se mueva en dos direcciones, en dos direcciones paralelas. Eh, una es una reforma fiscal que, que distribuya la riqueza y sea progresiva, eh, una, una, una fiscalidad que ayude a disminuir la desigualdad. Y creo que en los momentos que estamos viviendo ahora con la COVID y con, y con las propuestas que están surgiendo, es un buen momento. Eh, para hablar de este tipo de, de fiscalidad que antes más dirigida hacia, hacia las clases más altas, hacia las élites que antes no tenían, digamos, este, este acogimiento. ¿no? En este sentido, eh, in, creemos que pues debe haber un incremento de los tipos impositivos que graban el patrimonio de las rentas más altas y los grandes beneficios empresariales. Y también la creación de nuevos tipos impositivos que desde luego ya están, que ya están en cartera y que antes bueno, tenían bastantes más reticencias, como son el impuesto a las transacciones financieras, la tasa TOBI o las transacciones tecnológicas. Y también a, otras, a otro tipo de actividades lucrativas, ¿no? exentas de tributación. Creemos que esta recaudación es importante porque servirá para emprender políticas públicas, que redistribuyan la riqueza, eh, que financien los servicios públicos esenciales y que se inviertan en nuevas actividades, como antes eh, también señalaba Javier, en eh, nuevas actividades productivas y de investigación y de I+, Más Demasi. Creemos que esto es importante a la, vez, a la vez que se desarrolla una fiscalidad verde que cumpla eh, estos principios que ya se han dicho ¿no? y que se han dicho en, en las dos exposiciones anteriores, el principio de quien contamina paga, creemos que es importante, pero también es muy importante este cambio de, de comportamientos, de actitudes o de, o de direcciones, incluso hacia dónde van los negocios eh, al aplicar la fiscalidad verde. Es importante que se beneficie a, a las actividades más sostenibles. ...que sea justa, que centre su atención en, en, en los hogares más vulnerables eh, y sobre todo algo muy importante que ya, que ya se ha señalado... ...es que aporte fondos, que esta recaudación aporte fondos para esta transición justa. Estoy totalmente de acuerdo que, que la carga fiscal no, no tiene por qué caer en las personas con, con menos recursos... Y para ello y por eso nos parece importante no solo proponer eh, impuestos desde la Fiscalidad Verde, sino acompañarlos con impuestos que sirvan para distribuir la riqueza. Eh, desde luego las personas con menos recursos eh, se tienen que ver bonificadas, ¿no? pues ya sea o con, o con, en forma de renta básica o ingreso mínimo vital, como el que se aprobó ayer en el Congreso, y que sin duda también puede servir para, para potenciar una transición ecológica justa. Y, y por supuesto también la tenencia de servicios básicos, gratuitos, sanidad, educación, pero incluso también eh, otros tan básicos como, como la electricidad, o incluso, por qué no, el, el transporte. Es importante no que, como ya ha señalado Javier, que... Que, que las personas y, las, y la población de bajos ingresos y los grupos de población más vulnerables, que son históricamente la gente que ha soportado la peor parte de la contaminación y que lo está soportando, y de los impactos del cambio climático, eh, es importante que ahora, además, no tengan que pagar eh, esta a, a, a, cargar con, con toda la carga económica. Eh, además, está, digamos que... que que es importante, eh, pedagógicamente, que se entienda eh, el objetivo tanto de la, de la fiscalidad justa y verde, eh, porque es importante evitar también eh, movimientos o estallidos sociales o movilizaciones sociales, como se han señalado aquí ya antes, eh, que surgen a la hora de implementar una imposición verde, pero que surgen, porque, porque vienen ya sobre un pozo una actitud de, de, de pobreza y de límite por parte de, de, de la sociedad. ¿no? Eh, esto ha ocurrido en países como, como Francia, y los chalecos amarillos, y creo que, que esto hay que, que evitarlo. Si sí, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Eh, es importante también otro aspecto de la fiscalidad ambiental es que no debe ir sola. Es decir, no podemos pretender que solo con fiscalidad logremos avanzar en este camino de la transición. La fiscalidad ambiental debe ser siempre parte de un paquete de políticas encaminadas a reducir las emisiones ¿no? y no una, eh, una medida única. Es muy importante establecer unos objetivos de reducción de, de misiones ambiciosos y además trazar un camino para transitar en esa, en esa transición. Eh, la siguiente. Bueno, la, esta casi, casi yo creo que todos conocemos cuál es o ha sido, esperemos que cambie, eh, este panorama en unos años, la situación de la, de la fiscalidad ambiental en España, ¿no? Nuestro país está en el, en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes. Eh, el, porcent o sea, el porcentaje, desde 1998, la fiscalidad ambiental su eh, se ha reducido, el porcentaje respecto al PIB, teni teniendo uno de los porcentajes más bajos de, de la Europa de los 27. En 1200 el del 2017 era un 1,83% muy inferior a la media a la media europea el principio de quien contamina paga está prácticamente ausente de, de la fiscalidad eh, la finalidad porque casi casi no existen en este país eh, impuestos meramente ambientales podemos decir que son energéticos que sí que tienen eh, su impacto ¿no? para corregir ciertas situaciones ambientales pero la finalidad es eh, recaudatoria mm, o, o regulatoria y no existen eh, presupuestos que se destinen, finalistas, cuyo o muy pocos, eh, que se destinen a la mejora del medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático y sobre todo a construir esta, esta transición justa. Por un dato en los presupuestos generales del Estado eh, los que todavía están vigentes representan menos de un 5% de, de los de los ingresos. En este, en este contexto, y como ya ha nombrado Javier, eh, presentamos el año pasado las eh, cinco ONGs eh, que nos dedicamos a los temas de medio ambiente que tienen más, más repercusión: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO y WWF. Propusimos un amplio abanico de, de medidas, 30 medidas. Eh, no solo destinadas al mundo de la energía, que estoy de acuerdo que, que los impuestos energéticos deben ser eh, prioritarios a la hora de aplicarlo, pero existe una amplia gama en otros aspectos muy dedicados también a la protección de la biodiversidad, al mundo rural, que son muy interesantes también para la aplicación. En este contexto, pues, eh, presentamos eh, medidas como en tres bloques que incluían reformas concretas de, de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales, nuevos impuestos que, que incentivaban o penalizaban determinadas actividades y, y luego una dedicada a las reformas de la hacienda local también para incluir eh, los criterios ambientales. Si pasáis la siguiente... Gracias. Pues esto es un poco el abanico. Os he dejado también ahí el enlace eh, que podéis, si estáis interesados, en, en ver más este informe, en avanzar en las propuestas. Entre las reformas de los, de los impuestos existentes está el, el impuesto de, de los hidrocarburos, que como hemos dicho, creo que es un. Eh, hubo el intento eh, el año pasado cuando se presentaron los presupuestos. De, de no de igualar el diésel y la gasolina pero sí de aproximarlo eh, y quedó quedó todavía en, en stand-by pero es, un, es algo sobre lo, que, sobre lo que es necesario avanzar ¿no? el impuesto de hidrocarburos eh, el impuesto por ejemplo sobre sociedades para recuperar la deducción por inversiones medioambientales que se eliminó en 2015 el impuesto de matriculación o incluso el IVA, el IVA con la exclusión e inclusión de, de productos, de, deter, de determinados productos eh, con IVA reducido. Es importante potenciar aquellos productos que son más sostenibles, ecológicos y, y de alguna forma lanzar señales al mercado y penalizar los que, los que no lo son. La siguiente... Vale, entre los nuevos o sea, nuevos impuestos crear nuevos impuestos o tasas tenemos más de 13 medidas. Se propone también un, un impuesto del carbono, un, un, un precio, vamos, suelo para, para las, el, el precio del carbono en el mercado eh, de emisiones, eh, un impuesto también a los vertidos, a la incineración de residuos a la caza, al consumo de plaguicidas, eh, incluso también hay una propuesta sobre unir eh, impuestos, los impuestos de, de residuos nucleares. Es un hecho que, que muchos de estos impuestos han, están ayudando, a la fiscalidad está ayudando a, a que se cierren las centrales más contaminantes. Un caso muy claro ha sido el de las centrales térmicas de carbón, eh, económicamente, bueno, la subida, aunque no es fiscalidad directa, es un mercado de emisiones, pero eh, la subida de los, del precio del carbono ha llevado a que estas, a que estas instalaciones no fueran rentables económicamente. Yo creo que es una, una buena señal del mercado. Eh, la, la energía nuclear, igual eh, a, a la, la, la creación de, de impuestos, la hace... Cada vez cada vez menos, menos rentable eh, hay también propuestas como los impuestos sobre envases no reutilizables eh, que ahora en, la en el nuevo anteproyecto de, de ley de residuos que se ha presentado hay una bueno hay un una propuesta sobre fiscalidad para los envases, aunque solo se limita a los, de, a los plásticos de un solo uso. Nosotros queremos como una propuesta más amplia y, y que vaya acompañada, eh, o sea, que se pongan impuestos sobre los envases no reutilizables, independientemente del material que sea, pero que vaya acompañada también de una mayor facilidad para comprar estos productos a granel, porque lo que se trata es de acabar con las emisiones, lo que se trata es de, de acabar con la crisis ecológica, por lo tanto, hay que dar, hay que dar salidas. Y ya la última, el último, la última eh, nada, un breve repaso eh, sobre el tercer grupo de propuestas que son eh, destinadas a la reforma ecológica de las, de las haciendas locales eh, con reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI, la tasa de residuos, el impuesto de circulación o el, o el impuesto de actividades económicas. Y yo por mi parte ya he acabado la pues... presentación con este mensaje y la oportunidad que tenemos ahora para reinventar y, y transformar el sistema. Pues muchas gracias Alicia por vuestra, por tus aportaciones. Ahora tenemos algunas preguntas del público, vamos justos de tiempo, pero yo quería poner, entrar a debate en una cuestión que me parece importante, eh, eh, que el, el cambio climático es un problema a nivel mundial eh, que requiere bueno, pues unas decisiones conjuntas en el seno de la Unión Europea, es decir, que las medidas que nosotros adoptemos eh, nos podemos encontrar con muchos problemas y requerirá una cooperación reforzada por parte de los países de la UE. Eh, ¿Cómo podemos llegar, eh, viendo las dificultades de consenso en la UE, a tomar medidas entre todos los países para adoptar medidas no contaminantes y un, que, que, que, que reviertan en el, en el cambio climático y, el, y que tengan en cuenta las personas, porque eh, todas las todas los, eh, las mejoras medioambientales? Y, y el término de que quien contamina pague eh, a nivel desde APN eh, vemos que, que bueno, pues eh, las personas con las que trabajamos nosotros son, son colectivos muy desfavorecidos, ¿no? y, y que, y que eh, habéis hablado también de, de las medidas que se pueden adoptar para esos impuestos hacerlos no regresivos. Pero dentro del marco de la UE, ¿qué podemos hacer para forzar más? ¿El avance eh, contra el cambio climático a través de la, de la imposición? Es para los tres la pregunta. Bueno, pues si, si, si, si me permitís, eh, inicio yo la reflexión. Eh, bueno, como bien dices, la Unión Europea pues, eh, exige unanimidad fiscal ¿no? eh, para, para poder avanzar. Y esto tiene, está generando pues, dificultades en, en, este, en este ámbito. Hay una propuesta de directiva que está en un cajón desde el año 11. Eh, la la, la, la, la, la fiscalidad de la energía está armonizada a nivel europeo. Y lo que pasa es que hay unos niveles pues, pues muy bajos. ¿no? Y entonces pues, se intentó... Eh, pues, eh, mejorar esto no se, no se consiguió por la oposición de, de diversos países, sobre todo ahora en el este de Europa. Y yo creo que se está intentando, eh, que eh, esta comisión está intentando que, que los temas de unanimidad fiscal pues, se superen, ¿no? porque hay muchos países ya en la Unión y entonces pues, intentar que, que, que se pueda avanzar con, con mayorías más cualificadas o por lo menos en el ámbito ambiental. ¿No? y entonces eh, si, si esto se consigue pues se podrá eh, bueno, pues tener, de, abrir un poco eh, le, le, o solucionar un poco este problema pero recordemos que son los países después los que tienen que partir de este ámbito y, y adoptar posiciones pues más eh, proactivas o, o más eh, con más intensidad ¿no? porque tú tienes una directiva de la fiscalidad con unos niveles mínimos y si España se sitúa en el mínimo siempre, pues vamos, seguimos con el mismo problema. ¿no? Eh, es decir, es un marco general eh, y, y yo creo que poco podemos inferir de ahí por aspectos distributivos. ¿no? Eh, es decir, a nivel europeo yo creo que los aspectos distributivos, pues, por ejemplo, en el mercado europeo de comercio de emisiones, eh, ¿por qué es importante la fiscalidad energética también? Pues porque el mercado europeo de comercio de emisiones, que tiene un precio de carbono, cubre solamente a la mitad de los emisores que son generalmente grandes instalaciones de sectores específicos. Pero hay sectores como el transporte, sector residencial o otros sectores menores que no están sujetos a ese, a ese mercado y entonces tenemos que tener algún tipo de alternativa de precios, eh, que es la, la fiscalidad. ¿no? Entonces, bueno, en el mercado europeo que está gestionado por, por la Unión Europea, los aspectos distributivos más bien se resuelven entre países, es decir... Eh, con, con un uso de parte del dinero de las subastas, de los permisos, pues eh, se dirigen recursos, pues por ejemplo, a los países del este de Europa o a países con menos niveles de, de renta. ¿no? Con lo cual yo creo que los aspectos distributivos más bien los tenemos que resolver internamente en cada país. ¿no? Y no solamente porque la fiscalidad energética va a estar en manos fundamentalmente de los países, aunque tengamos un marco general de acción, sino porque eh, pues, pues no se entra en tanto detalle a nivel europeo. ¿Alguna otra aportación? José María o, o Alicia. Sí, yo quiero eh, añadir una cosita a esto de... Esto se, se, se escapa de Europa, ¿eh? pero yo voy a añadir algo eh, en relación con Europa, que es... Eh... Mm. Siendo cierto lo, lo, que, lo que, completamente cierto, lo que dice eh, Xavier, eh, Europa ya, ya, hay, ya ha dotado un fondo de transición. Entonces, en este fondo de transición eh, eh, eh, es cierto, Xavier eh, a, apunta que son los países los que luego internamente eh, eh, tienen que hacer sus ajustes para, para mejorar si quieren, a, a la distribución interna. Bien, nosotros, en ese sentido, eh, también hemos hecho eh, estos mismos ejercicios que apuntaba para España, eh, los hemos hecho de dos maneras, que es, eh, la primera, rediseñando cómo se reparte el fondo de transición de acuerdo a los datos que se tienen para todos los países europeos, eh, la segunda entrando en el detalle de quiénes son en los países europeos eh, los hogares a los que se ha de compensar en dos términos en términos de eh, en dos términos acumulativos en términos de <coughs> pobreza y en términos pobreza cuando digo pobreza digo eh, eh, están bajos en la distribución de la renta, tienen poca renta, o se ven muy afectados. No necesariamente eh, puedes estar en la cola de la distribución de la renta, pero sí puedes estar muy afectado en un país porque eres eh, eh, un consumidor que tu trabajo depende de que eh, hagas determinada actividad que ahora se ve sometida a un, a un eh, eh, impuesto mucho más alto. Por tanto, lo que llamamos eh, hogares eh, con menos renta y eh, consumidores eh, altamente afectados por el impuesto. Normalmente, estos consumidores altamente afectados eh, eh, eh, están en las partes bajas de la distribución de la renta. Pero he dicho y, es decir, hogares con menos renta y altamente afectados. ¿eh? No digo o, porque si fuera o, estarían en la parte alta de la distribución. En realidad, eh, eh, lo que hacemos es eh, eh, darle a la comisión una propuesta distinta que compense a, a, a todos ellos en cada país. Eh, eh, nos salen cuestiones muy distintas, obviamente, es decir, eh, eh, esto respecto a lo que propone la comisión lo que hace es que el fondo se distribuya de otra manera, pero eh, el orden de distribución en términos eh, eh, cuantitativos, cualitativos, no cambia. Cambia el orden en términos cuantitativos. Con lo cual, digamos, eh, eh, hay muchos esquemas que son, en términos de distribución, voy a llamarle justos, eh, porque compensa y, y a aquellos hogares que no solo son pobres, sino que están doblemente afectados, y, uh, y um, permite eh, eh, una distribución distinta de la pura distribución eh, per cápita y con otras variables que había propuesto la Unión Europea. Y tercera cuestión importante. Con esta propuesta de distribución del fondo, no necesitas gastarte todo el fondo en estas compensaciones. Es decir, puedes hacer, eh, como antes decía para España, puedes hacer todavía... Otras medidas eh, compensatorias en otros digamos sectores, individuos, en fin, en lo que uno considere. Eh, resumiendo, eh, no, no creo que esto se acabe en Europa, pero eh, por lo que a nosotros respecta, y, y hay preguntas veo en el foro que le diríamos a los políticos, pues le decimos a los políticos lo poco que sabemos decirle, con datos... Eh, sin, sin, eh, sin poner nada um, ideológico ahí, ¿no? lo que digan los datos dicen los datos y ustedes son los responsables de luego repartir, pero eh, tengan en cuenta todas estas cosas a la hora de repartir. Gracias. Alicia. Sí, no, nada, nada que añadir. Me parece muy interesante, además, lo que acaba de exponer Javier, el, el estudio ¿no? con, con las poblaciones afecta, altamente afectadas, porque me parece, que, me parece que es algo muy interesante y no la renta per cápita y los países eh, del este más afectados o menos afectados, no, me parece un criterio de distribución muy adecuado, que marca, además, la realidad de los países. Y, y, nada, yo creo que simplemente añadir que ahora Europa sí que es verdad que a lo mejor en temas de fiscalidad y de redistribución están... son los países quienes tienen más, más poder o, o más capacidad ¿no? para, para hacer estas distribuciones. Pero Europa ahora sí tiene un papel importante para iniciar esta transición justa en las formas que sea. Eh, se está debatiendo una ley de cambio climático que luego tendrá consecuencias también en estos, en estos fondos y también un objetivo para reducir las, las emisiones que nos marcarán también el camino hasta, hacia, esta, hasta, hacia esta transición ecológica que además siempre la ponen el apellido de Justa y que espero que, que sea así. Pues eh, muy bien. Hay, o, hay, hay una pregunta, aparte de qué opinan los políticos, que has contestado José María perfectamente. <ríe> eh, hay otra pregunta aquí, que es los efectos que está produciendo el cambio climático en las costas. España va a ser uno de los países gravemente afectados, aparte de la desertización y todo. ¿no? Eh, una de las preguntas que Antonio Puparelli eh, dice que si en el consumo de, del agua el precio sube exponencialmente por tramos de consumo, ¿por qué no se aplica este mismo criterio a la electricidad? Eh, eh, si le podéis responder el cambio de criterio que han hecho las eléctricas. Al, haciendo un impu, unos impuestos muy regresivos. no es, es un gasto muy regresivo la electricidad. ¿Alguno de vosotros le quiere responder, bueno, Javier? Quizás, eh, a ver, precisamente estamos con un trabajo, José María Lavega y yo, que, que, que, es, que estamos en, en proceso de publicación. No exactamente sobre esto, pero sí donde se analiza un poco pues, pues cuestiones de. de los consumos de electricidad, con, eh, con, un, con un estudio de la reforma Soria, que os acordaréis, que, que implicó un cambio de, de, de la parte fija y la parte variable de las facturas. Y tiene algo, algo de relación con esto, ¿no? porque en realidad eh, bueno, pues lo, que, lo que hace eh, esta reforma es, eh, es eh, bueno, pues aumentar el, el, el fijo ¿no? y y, y este, este fijo, pues, en cierta medida también tiene relación con las capacidades contratadas, ¿no?, de la potencia contratada de las, de las eh, familias. Bueno, lo que observamos es que esa, esa reforma es, eh, es, es regresiva, claramente, y además, pues, no fue muy, muy, muy efectiva, ¿no? Eh, hay países donde efectivamente se dan estructuras tarifarias como las que se pueden aplicar en el caso de, del agua, ¿no? que comentas tú de, de, de tarifas por, por bloques, en el caso español no es, es, es una estructura tarifaria de la electricidad que tiene en cuenta pues, ese componente fijo y después un componente volumétrico variable y, y lo que sucede es que <coughs> Después, la, la, la imposición que hay sobre la electricidad es una imposición que se aplica sobre lo que se paga, ¿no? sobre lo que se paga en, en, en la factura. Eh, bueno, no sé si más o menos esto responde un poco a, a la pregunta, si José María quiere añadir algo más. Sí. No, siempre, siempre, no, lo, lo que yo creo es, eh, eh, por todos los lados ha salido el supuesto este de quien contamina pagando. Entonces, si sí, sí, resulta que, que, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Eh, simplemente. Eh, eh, hay, hay algunos coches, bueno, hay un impuesto que se paga por la potencia del coche. Imaginémonos dos situaciones. La situación de un individuo que no utiliza ese coche y la situación de un individuo que utiliza permanentemente ese coche. Entonces, eh, eh, eh, no paga quien contamina el impuesto primero que he dicho. Luego hay una parte de, de, de, de los recibos en los que eh, de los recibos de electricidad en los que no se aplica el, el criterio de quien contamina pago si tú pones un impuesto que dice mire, porque, porque le lleve el poste eléctrico a su casa le voy a cobrar la mitad del recibo eh, pues eh, a, aquel que eh, no puede usar la electricidad eh, paga eh, la mitad del recibo sin contaminar nada entonces yo lo, que creo, lo primero que creo es que eh, eh, en los sitios donde se diseñan los impuestos, que no es en un Zoom como este, que es en una oficina de un ministerio, en una sala de un ministerio, la, la primera cosa que tiene que entrar es, eh, eh, si es quien contamina paga, entonces tiene que ser por kilovatio consumido. Eso es lo primero que tiene que entrar, que no está dentro. Y la segunda cuestión es, si a mí me das el kilovatio a uno y tú lo pagas a 100 y me cobras por el recibo, entonces la hemos fastidiado, porque el incentivo de consumir el que lo tiene a uno es infinito y el que lo tiene a 100 es muy bajo. Y por tanto, digamos... Eh, Mientras todas estas cuestiones no entren en las mesas de los que deciden, ya podemos diseñarles nosotros lo que queramos. Que no se cumplirá el primer principio. Esto sirve eh, eh, eh, para la electricidad y el, el, el Antonio eh, que ha preguntado eh, en el chat no, no sirve para el agua. En realidad... Esto también sirve para el agua depende de en qué ayuntamiento estemos, porque tenemos 8.103 contratos distintos de agua en España. Es decir, si tuviéramos solo un, tres contratos de agua, digo tres porque debe haber tres o cuatro compañías eléctricas, ¿no? entonces a lo mejor eh, tampoco servía para el agua. Bueno, pues sirve en algunos sitios y no sirve en otros. Eh, luego, eh, estoy Sí, eh, Antonio habla de Barcelona ciudad en que ya son much, muchos consumidores, sí, correcto. Eh, y hay otros sitios también donde sucede esto. Eh, yo vivo en un pueblo de Madrid y también sucede esto. Y hay otros sitios en donde, como bien sabe Antonio, no sucede esto. Entonces, primero, nosotros nos ocupamos de, en los trabajos que hacemos, ser claro en los objetivos y en los principios que tienen que haber. Pero luego... Está la realidad. Pero la realidad de los impuestos es otra. Y la realidad de donde se diseñan los impuestos es otra. Y, y esa realidad la dictan muchas cosas. Eh, eh, y algunas eh, tienen que ver con, con que eh, eh, ca cambiar el diseño, a lo mejor de un impuesto tan simple como este, pues requiere cambiar un... un, un eh, procedimiento informático que está desde hace no sé cuántos años diseñado y que hay gente que lo quiere cambiar o que no le apetece o que hay no voy a entrar en este detalle porque sería entrar en un detalle que no vale la pena pero quiero que quede claro que eh, eh, lo primero que tiene que haber es uno aplicar aquello que se dice si es quien contamina paga es quien contamina paga y ahora no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Porque a lo mejor me resulta mucho más cómodo diseñar un impuesto que diga impuesto de vehículo de tracción. Y ahora lo voy a diseñar de acuerdo a los, eh, no sé qué, a lo bonito que es el coche o al color del coche. Pues a lo mejor resulta mucho más cómodo desde un punto de vista política, político. Uh -huh. Exactamente.